Dios los bendiga, hermanos. Soy la hermana Kelly de la iglesia Mamín Perú. Hoy quiero compartirles un testimonio de la hermana Teresa Nakama. Ella tiene 84 años. El día domingo por la noche empezó a sentir dolor al costado de su cintura. Pensamos que podía pasar. Al siguiente día, lunes, ella no podía levantarse, no quería comer y, y apenas y hablaba. A las 10 de la mañana, ella empezó a sentir dolor en el pecho, no podía respirar, eh, apenas hablaba, no, eh, no, podía hablar, no podía hablar bien. En ese momento le llamé al pastor David Yang y el pastor David Yang oró por la hermana Teresita y al finalizar la oración, ella al instante empezó a sentir esa mejoría en, él, en ella, le quitó el dolor, este, tuvo deseos de comer y empezó a hacer sus cosas normal. Vi esa mejoría durante todo el día, estaba completamente sanada y todo es para la gloria y honra de Dios. Y gracias a mi pastor principal, quien ha orado por cada uno de nosotros, y a mi pastor David Yang, que siempre está dispuesto a orar por nosotros, a toda hora. Gracias, hermanos. Gracias, pastor David. Por la gracia de Dios he sido sanada. Amén. ¡Aleluya!